Hola, hola, hola amigos de Español Real bienvenidos a este nuevo video en directo Soy Martín, el creador de Español Real y como cada semana estoy realizando un video en directo con un nuevo tema para enseñarte para enseñarles a hablar español de manera auténtica y divertida si es la primera vez que nos conocemos que me ves o me escuchas me llamo Martín y en este sitio ayudo a todas las personas del mundo que tienen un conocimiento de español sin embargo que no son capaces de hablarlo así que esa es la misión hablar español de manera auténtica y divertida en el video de hoy vamos a ver voy a explicarte una nueva expresión idiomática una nueva expresión en español la expresión del día de hoy es estar a la vuelta de la esquina te repito estar a la vuelta de la esquina bueno para comenzar el video de hoy voy a explicarte las palabras que conforman esta expresión, luego vamos a hablar un poco sobre el sentido de la misma y el significado literal de la expresión. Por último voy a enseñarte, voy a, a, a darte algunos ejemplos ilustrativos para que puedas entender el sentido y el uso que se le da a esta expresión. Bueno, sin más, comencemos con, nuestro, con nuestra lección de hoy. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Bueno, esta expresión, como todas las expresiones, es una expresión muy utilizada en el mundo de habla hispana. Esta expresión forma parte uh, del grupo de expresiones que prácticamente todos los hispanohablantes del mundo la conocen y la emplean así que es muy importante que eh, la conozcas la primera palabra dentro de la expresión es el verbo estar estar quiere decir simplemente hallarse, existir o encontrarse también se refiere al estado eh, al estado de ánimo de eh, un individuo de una persona o de una cosa por ejemplo yo estoy contento María está cansada nosotros estamos eh, orgullosos bueno si quieres saber más sobre este verbo tengo un video en el canal de YouTube de Español Real en el cual te hablo sobre el verbo ser y el verbo estar más a detalle así que te invito a ver este video podrás verlo aquí aquí va a aparecer el recuadro con el video de ser y estar la segunda palabra dentro de esta expresión es la palabra vuelta vuelta quiere decir eh, se refiere a que una cosa gira eh, al movimiento de una cosa eh, alrededor de un punto o sobre sí misma una vuelta por ejemplo eh, los planetas giran este movimiento que generalmente es circular se le conoce como vuelta por último tenemos la palabra esquina que se refiere a una arista es un punto geográfico o geométrico si quieres y se refiere a la parte exterior del lugar en que eh, convergen o en el que se encuentran dos lados de una cosa especialmente eh, las paredes o los muros de un edificio por ejemplo un lado de un edificio con otro lado imaginemos a ese punto se le llama esquina, A ese punto geométrico en donde se encuentran dos paredes o dos muros, se le conoce como esquina. Así que cuando tenemos por ejemplo un cruce de calles y hay un edificio, entonces podemos ver que hay una esquina. Así que esta palabra se refiere simplemente a esto ahora dicho y explicado todo esto literalmente estar a la vuelta de la esquina quiere decir uh, cuando algo real y físicamente se encuentra girando en la próxima esquina de eh, una manzana por ejemplo o de una calle así que literalmente se refiere a eso a que una cosa se encuentra se halla físicamente girando la esquina la esquina más próxima imaginemos una calle una avenida un edificio una esquina entonces giramos la esquina y allí es eh, estar a la vuelta de la esquina ahora en español en español real el sentido de la expresión idiomática estar a la vuelta de la esquina, quiere decir que un evento, que un acontecimiento está próximo a ocurrir. Quiere decir, aquí tengo anotado, que eh, un acontecimiento está próximo a suceder, a darse. Es decir, que algo va a ocurrir rápido o muy pronto. Así que simplemente se refiere a eso a que un evento, un suceso, un acontecimiento está por llegar, está por suceder por ejemplo la navidad está a la vuelta de la esquina la navidad que se celebra el 25 de, de diciembre de cada año esta fiesta eh, cristiana digamos está a la vuelta de la esquina quiere decir que está próxima que nos acercamos a esa fecha otro ejemplo eh, necesito comprarme una nueva corbata ya que el matrimonio de mi hermana está a la vuelta de la esquina quiere decir que el matrimonio que es este evento está muy cerca es un evento que va a suceder eh, muy pronto así que como puedes eh, notar este es el uso que se le da a esta expresión idiomática estar a la vuelta de la esquina quiere simplemente decir que un hecho un suceso va a ocurrir o está próximo a suceder ahora qué hechos o qué eventos puede ser por ejemplo una fecha especial como la fiesta de fin de año o el fin de año, la navidad, podemos decir entonces eh, la navidad está a la vuelta de la esquina como lo mencioné hace un instante, el año nuevo está a la vuelta de la esquina, eh, un matrimonio, eventos sociales, un bautizo, ¿no? uh, una boda, un cumpleaños, y celebraciones eh, de todo tipo, eventos de todo tipo. Así que en todos estos casos, si queremos decir eh, de manera más auténtica al momento de hablar español, empleamos esta expresión. Así que te recomiendo que emplees esta expresión, ya que los hispanohablantes te van a entender y tu español va a sonar más auténtico, más real. Te vas a apoderar de la lengua española y eh, te vas a acercar a un hispanohablante nativo así que por ejemplo si estás en una conversación o eh, quieres referirte a un evento y en lugar de decir es algo que va a ocurrir muy pronto o va a ocurrir, eh, va a suceder la próxima semana o el próximo mes puedes decir eh, está a la vuelta de la esquina creo que me entendiste ¿verdad? bueno bueno hispanohablante entonces te invito escribe debajo escribe oraciones frases ejemplos con esta expresión ya que de este modo eh, vas a recordarla y la vas a hacer tuya esta expresión es muy pero muy eh, está muy difundida en el mundo de habla hispana te diría que todos los países la emplean y los hispanohablantes eh, saben, van a comprender a qué te estás refiriendo. Te invito también a, a utilizar frases, expresiones, modismos, refranes, dichos ya que de este modo tu español va a sonar más auténtico, más real. Así que escribe debajo oraciones con esta expresión. También te recuerdo que este video va a quedar allí y lo voy a compartir eh, posteriormente voy a compartirlo en el canal de YouTube así que también lo vas a poder eh, ver cuantas veces eh, quieras en el canal de YouTube o en Facebook. Si te gustó este video compártelo, deditos hacia arriba, dale me gusta, compártelo con tus amigos y con otras personas, con otros hispanohablantes como tú que están aprendiendo a hablar español de manera auténtica y divertida. Te saludo y conmigo será hasta un próximo episodio en Español Real. Saludos ñe. Chao.